Thank you. Hola a todos, somos Sofi y Nico de Chill and Create Estamos en la base del Cerro Castoro Vamos a ir hasta la Cascada de los Vientos La caminata empieza desde acá Se supone que es una caminata de dificultad media, fácil ¿sí? Tiene mucho paso alto, mucho pasto alto también Y eso lo complica un poco Vinimos hace un año ¿sí? Nos gustó mucho Así que volvimos de nuevo para hacer un videito y mostrarles también a ustedes Esta es la segunda caminata que hacemos después de la del Domo Blanco. Hace unos días subimos ese video, si lo vieron, si no va a aparecer por acá abajo. Es un lugar que es muy bonito, se llega bastante rápido y estamos yendo ahora. Eh, se arranca por el Cerro Castor, van a ver ahí las instalaciones. Y después se sigue bordeando el río La Cipasaj hasta llegar a la cascada. La cascada. Llegamos a la cascada, tardamos un poquito menos de una hora. Sí, bastante relajado se va caminando. Sí, sacando fotos, filmando. Eh, el último tramo, bueno, en, en casi ninguna parte del sendero hay marcas. En el último tramo hay un par, pero está como bastante difícil. Al principio no hay marcas, en el medio del camino no recién nada. comienzan a aparecer y habrán unas cinco marcas en total. Ahí lo que se ve al fondo es la cascada. Ahora les vamos a dejar igual unos videos y unas sí. fotos para que vean. Bueno, y ahora sí terminamos de hacer el trekking del día. Sí, casi una hora, un poquito menos en el camino de vuelta. Vinimos un poquito más rápido. Una caminata tranquila dentro de todo. Recuerden que hay otros videos de trekking en al fin del mundo. Si les gustaría que hagamos alguna caminata en especial, está bueno que nos digan. Si quieren que hagamos un video de alguna otra cosa, lo pueden dejar abajo en la caja de comentarios. Nos ayudan mucho suscribiéndose. Y el resto de las fotos de la salida las van a encontrar en nuestro blog. Ahí vamos a ir subiendo todas las salidas con fotos y un poco este de descripción. Es este es el blog.